En el olor se siente el olor a cabrita Pero está muy rica, muy rica, muy rica Sabor a coco, vainilla, cabritas Cabrita, crispeta, palomita de maíz Estos esto siendo las cabritas Que la recomiendo 100%